Bien, hagamos esto de una vez Ya han pasado varios meses desde la pelea del señor Stark y el Capitán Rogers Y me afectó mucho lo que sucedió en la Guerra Civil Un momento, ¿somos civiles? ¿Ah? Sentido Arácnido ¡Granada! ¡Ah! ¡Hola, Spider-Man! ¿Qué rayos haces aquí duende? Vengo por la gema. ¿Mm? <risa> <risa> <risa> <risa> <risa>